Calapa es una comunidad de aprendizaje que busca escribir una nueva historia en la educación de este país proponiendo nuevas formas de pensarnos el espacio del colegio y la educación en general, eh, proponiendo una metodología donde los niños están en el centro del aprendizaje. Eh, y realmente en alineación con lo que este documento de la UNICEF busca es cambiar el paradigma de la educación, hacer cambios profundos y radicales frente a lo que pensamos sobre la educación eh, y cómo nos referimos y nos relacionamos con ella. Eh, desde que empecé mi carrera estoy en el, en el sector educativo y realmente soy una convencida de que sí es posible hacer cambios y de que además es nuestra responsabilidad hacerlo. Pues definitivamente y así suene digamos a frase trillada, sí siento que los niños son como la, la esperanza de una ciudad, de una sociedad más pacífica, más justa, más equitativa eh, y pienso que más que sembrar en ellos es justamente eh, conservar o preservar esas habilidades y esas herramientas con las que ellos ya vienen, eh, cómo cultivar la imaginación, cómo preservar la creatividad eh, y darles espacios para que puedan relacionarse de mejor manera entre ellos eh, y convencida de que definitivamente ahí es donde hay que trabajar.